En una cacerola vamos a agregar una taza de caldo de pollo y harina de polenta, revolvemos e incorporamos hasta formar una pasta espesa y reservamos. En un sartén agregamos dos cucharadas de aceite con ajo, salteamos y luego agregamos 50 gramos de portobelo y 50 gramos de champiñones. Agregamos también una cucharadita de piper oncini, volvemos a la polenta aplanando y formando rectángulos de 5 por 3 aproximadamente. Para emplatar, agregamos los champiñones sobre los rectángulos de polenta acompañados de aderezo pomodoro. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros.